7.48 minutos de la mañana, vamos a hablar ahora a propósito de eh, las consecuencias que nos deja y que en este momento se tiene que enfrentar a propósito de la pandemia en el ámbito comercial. Y es que este periodo tan largo, sin duda, ha provocado que ese comercio internacional se complique justamente por la crisis logística mundial que ha impactado a los países, el incremento, por ejemplo, de, en la demanda mundial de contenedores para el comercio ha empujado que el, o ha provocado que el costo de los fletes vayan al alza. El desabastecimiento de materias primas y un aumento en los precios al consumidor. Por eso, para hablar sobre este particular, hemos invitado al economista Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de FedExport, y también al economista Luis Naranjo, no lo veo conectado, supongo que pronto lo hará, es jefe económico de la Cámara de Comercio de Quito. Gracias a los dos eh, por participar, economista Rosero. ¿Cuál ha sido el impacto, gráficamente o en números, de qué estamos hablando en cuanto al aumento de los fletes para la, la mercadería o el comercio en general? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Andrés. Un gusto compartir este espacio. Un caluroso saludo desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Nosotros hace pocos días atrás estructuramos un estudio a través del cual demostramos que en el transcurso del año 2021 el sector exportador enfrentó una pérdida potencial de exportaciones de prácticamente 800 millones de dólares. Y esto bueno. es el resultado justamente del de antecedente que usted señalaba en el sentido de que hay un contexto global extremadamente complejo, muy agravante que ha hecho que los productos de la canasta de exportación no necesariamente puedan colocarse de manera oportuna en algunos casos en los mercados de destino y en otros casos el, el sobrecosto, el recargo que se ha generado en materia del flete, sobre todo marítimo pero ahora lo estamos viviendo también a nivel aéreo, de carga aérea, tiene unos costos que rebasan cualquier lógica de mercado y que por lo tanto se está convirtiendo en este momento en un cuello de botella para que toda la producción que se genera a nivel de exportación pueda llegar a los mercados de destino. Nosotros hemos identificado que alrededor de 90 millones de dólares cada año eh, está asumiendo ahora el sector exportador por este incremento en los fletes en el transporte marítimo y que en el transcurso de lo que viene en el año 2022, muy probablemente, Andrés, esta situación no se va a estabilizar y no se va a regularizar. Y por lo tanto, eso complica mucho más esta posibilidad de normalizar las exportaciones al, al potencial al que tiene el sector en este momento. A ver, pero explíqueme un poco más el fenómeno. Es decir, eh, la pandemia ha provocado que no hayan, digamos, los, los viajes más frecuentes y por eso se represa. ¿Y eso hace que aumente el precio del flete, ¿o ¿Por qué? Porque si, se, si empieza a normalizar, uno diría, bueno, más bien, qué bueno, hay facilidades de que los contenedores salgan y por lo tanto se estabilice el precio. Es una muy buena pregunta, Andrés, porque esto se origina como un resultado post-pandémico. A nivel internacional lo que sucede es que existen un circuito de rutas que en el hemisferio norte conecta Asia con Europa y Estados Unidos, que son los grandes centros de consumo. Entonces, el momento en el que la, la, la salida de la pandemia empieza a tener estas volatilidades respecto a nuevas variantes, por ejemplo, en el caso de Omicron, que si bien se hizo mucho más viral en términos de contagio, pero menos letal en términos de eh, fallecimientos, al, a, al final del día hace que el personal, tanto de zonas portuarias, extraportuarias, tripulaciones, por ejemplo, en los contagios, ...tenga que resguardarse y por lo tanto empiezan cuarentenas en la logística internacional y con esas cuarentenas empiezan a generarse demoras y esas demoras hacen que el, la, la misma cantidad de buques que está circulando en este momento en el mundo, la misma cantidad de contenedores estén represados en estos circuitos en el hemisferio norte y no necesariamente tengamos la disponibilidad aquí en el Ecuador, ahora claro uno podría pensar, bueno, pero es cuestión de construir más buques o construir más contenedores, y, y si es que existe la demanda, que además China es quien está empujando esa recuperación a nivel global, y por eso se acelera y se recalienta el circuito logístico de la economía mundial, deberíamos poder construir, pero el problema es que eso requiere de inversiones, y esas inversiones no las veremos sino hasta por lo menos terminado este año como para poder empatar la oferta con la demanda. Y entonces, en ese contexto, en nuestro producto... ¿Qué tan competitivo se vuelve y eh, ¿cómo, cómo, cómo reacciona el mercado? ¿Aceptan el incremento de, del precio? Desafortunadamente tenemos algunas rigideces a nivel de competitividad, Andrés, que le están jugando en contra al sector exportador. Eh, consideremos que si bien, por un lado, hemos logrado mantener una importante participación de mercado, hemos tenido un crecimiento en el año 2021 de dos dígitos en el sector no petrolero y no minero del, eh, de la exportación, pero esos distintivos que nosotros hemos puesto de marca país, de calidad, de protocolos de bioseguridad, se ven contrarrestados, por ejemplo, con el hecho de que tenemos una logística de exportación extremadamente costosa. Y esto implica que, por ejemplo, asumimos el impuesto a la salida de divisas aún el momento en el que tenemos que colocar nuestros productos en los mercados de destino o viceversa, si tenemos que traer carga de importación hacia acá. Otro de los elementos importantes es que nos hemos encontrado que en este contexto la mayor cantidad de compradores, de grandes compradores, eh, están prefiriendo una, una, una, una lógica de productos con menor precio, pero con mayor calidad. Y la calidad no nos preocupa, porque hemos trabajado décadas en eso. Pero en términos de precio, tenemos competidores que son tan agresivos y además están más cerca de los centros de consumo, que hace que para nosotros sea complicado. Lo que empezamos a vivir, para graficarlo en un ejemplo sencillo, en el caso de banano, si es que queremos llegar a Estados Unidos, para Estados Unidos es más sencillo comprar banano desde Centroamérica o incluso desde México, que puede pasar, pasar la frontera de manera terrestre y no se, y se desentiende completamente de todo este problema que estamos explicando a nivel marítimo, aéreo, y además tienen la flexibilidad de sus costos en el pasivo laboral, sus costos tributarios, eh, que en alguna medida hacen con una moneda, además que la pueden depreciar cada tanto para darles una competencia competitividad artificial. Y si bien nosotros estamos acostumbrados a competir en moneda dura, no es menos cierto que no tenemos flexibilidades en otros ámbitos que nos permitan maniobrar en precios, como sí pueden hacer nuestros competidores de Sudeste Asiático, África o Centroamérica. Y en términos de calidad, se dice, por ejemplo, que la flor ecuatoriana, por el tema de la ubicación geográfica, el sol, tiene una diferenciación con otras. En el caso del banano, ¿no podemos competir en calidad? ¿Es decir, es lo mismo Centroamérica que nosotros? No, por el contrario, el Ecuador ha empezado a tener una distinción en todos sus productos, bueno, de la oferta agroalimentaria, sobre todo en términos de la cualidad nutricional que tiene nuestra oferta. Sí. Eh, al igual que lo que sucede en las flores, por ejemplo, en el caso de los productos tradicionales, camarón, banano, existe un trabajo muy importante, primero en el contenido nutricional, pero segundo, ha, nos hemos dado cuenta que el consumidor está prefiriendo nuevos elementos después de la pandemia. Por ejemplo, el consumidor quiere conocer la trazabilidad de su producto, quiere saber desde dónde Ajá. viene, de qué finca, eh, sí. cómo fue manejado, cuáles fueron los protocolos y estándares que se utilizaron, quién lo transportó. Y todo eso requiere de combinar tecnologías 4.0 con un producto tradicional que uno pensaría que difícilmente puede llegar a ese nivel de rastreo. Pero ahora cuando vendemos banano en el mundo, estamos vendiendo un banano que es sostenible y lo podemos demostrar que es lo mejor. Antes era mucho más difícil porque no teníamos cercanas las tecnologías y quizás de unos 30, 40 años atrás pero hoy es extremadamente sencillo que un consumidor con su celular pueda identificar que el banano que está comprando es un banano que respeta estándares ambientales, laborales, que además le da un producto de calidad al consumidor, y todo eso genera un valor añadido sobre el cual nosotros sí llevamos una ventaja respecto a lo que pueden hacer los competidores, por ejemplo, en el caso del banano en Filipinas o Centroamérica. El problema aquí es que eso requiere de inversión, y esa inversión se traduce en un incremento de la estructura de costos y lo podemos hacer. El problema es que sentimos que en los otros pilares fuertes de nuestra estructura de costos no somos competitivos como para poder seguir invirtiendo claro. alrededor de estos temas. Ahora, sí hay matices entre los productos, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del camarón más bien ha tenido un repunte importante. Estamos eh, liderando realmente el tema de la exportación de camarón. ¿Cómo se explica eso? Este es el resultado natural y motivo de orgullo, Andrés, ciertamente, de... Más de dos décadas de inversión cuando prácticamente el sector camaronero estuvo a punto de desaparecer en el país bueno. luego de la, de la mancha blanca. Okay. Ustedes recordarán a inicios de eh, siglo, en realidad. Y claro, la tenacidad del sector camaronero para poder recomponerse a partir de un, un, un escenario tan complejo. Pero al mismo tiempo de invertir, porque la, la, la lógica que le hace distinto a nuestro camarón y que ha logrado posicionarnos en el 2021 como el primer productor y exportador nacional, exportador mundial de camarón, es el hecho de que hemos logrado combinar la innovación, la propiedad intelectual, porque hay genética detrás de lo que estamos haciendo con el camarón para poder hacer resistente a cualquier tipo de enfermedad, y que al mismo tiempo pueda asegurar la calidad nutricional que en este momento todos los consumidores a nivel global están pidiendo. Entonces, toda esa combinación de elementos, la propia contextura del producto y las facilidades que nosotros estamos entregando han hecho que ese trabajo que se viene acumulando durante años, hoy lo podamos visibilizar. Eh, y estamos seguros que además la frontera de posibilidad de expansión en este momento es mucho más amplia, siempre y cuando logremos apuntalar todos estos elementos de competitividad que todavía le detienen en alguna medida al sector camaronero, esa posibilidad de crecer muchísimo más. Nosotros detectamos, para cerrar esta idea, Andrés, de que, por ejemplo, en el sector de la acuacultura y de la pesca, son cerca de 410 millones de dólares que podrían haberse exportado adicionalmente a lo que ya tenemos. A pesar de haber roto récords en el camarón, podríamos haber llegado muchísimo más lejos si hubiésemos logrado solucionar estos problemas a tiempo. Ahora, ¿cómo recuperar? esta Usted Me decía que... Eh... Han, hemos dejado de exportar por lo menos 800 millones en el 2021. ¿Eso qué significa para la actividad en términos generales? Esto, desafortunadamente, significa que hay una capacidad planificada, instalada de producción para lo cual el sector exportador se había preparado, demandando mucho más de empleo, mm. demandando mucha más de inversión y transferencia de tecnología. Pero si es que esto se repite y se hace recurrente en el transcurso de este año, desafortunadamente, Andrés, eh, vamos a tener que redimensionar esa capacidad instalada porque no la vamos a lograr colocar en ningún mercado. Afortunadamente, estamos a tiempo. Hay muchos elementos que todavía podemos corregir. Entre esos, como decía, tenemos que echar mucha, mucho enfoque a cómo estamos enfrentando la, el momento logístico que vive el mundo, que si bien no lo controlamos como Ecuador, tampoco lo hemos provocado como país, pero sí podemos amortiguar y, y mitigar esos efectos eh, eh, con la clara identificación que hemos planteado desde los sectores productivos de dónde están esos cuellos de botella tributarios, tramitológicos que hacen que la logística se empantane, que sea lenta, que sea... Eh, recargada en términos de costos y que es innecesario porque nuestros competidores de lo que nosotros estamos viendo, lo que han hecho es llegar a un acuerdo público-privado para poderla hacer más ágil, más eficiente, moderna, simplificada, adaptada a las nuevas tecnologías que permiten hacer de manera digital todos estos, eh, todos estos trámites y conectar de manera muy sencilla la demanda que tiene el mundo de los productos con la oferta que además ya habíamos hablado de, de calidad, pero por capacidad de producción tiene el país en este momento para poder inundar eh, las perchas a nivel mundial. Ahora, con el tema de los fletes y los contenedores y todo eso, como es un tema exógeno a, a, a, que supera, digamos, a la voluntad de los exportadores, ¿qué alternativa se plantea? Es decir, ¿habrá que esperar a que las cosas se normalicen o, en fin, se busca alguna otra alternativa? No sé. Sí, ahí hemos, la, la verdad es que es un tema extremadamente complejo, pero eso no nos debe distanciar de la necesidad de que tengamos que sentarnos como país a poner un espíritu de país en, en, este, en este punto. Una de las amenazas o riesgos más que amenazas que nos está preocupando en este momento es que las navieras reduzcan aún más eh, la disponibilidad de cupos que tienen en este momento asignado para el país. Lo que ocurre, y vuelvo al concepto inicial, es que si en este momento eh, las compañías navieras están priorizando los grandes circuitos de corredores logísticos a nivel del hemisferio norte. Lo que vamos a tener es que seguramente puede existir una menor disponibilidad de espacios en los, en los buques que vienen, pero peor aún, lo que puede empezar a suceder es que escaseen las rutas navieras como tal. Nosotros ya lo estamos viviendo en un sector que no necesariamente es alimentario, como el caso de Teca, por ejemplo, en Madera en lo cual ya tenemos que hacer dos o tres conexiones adicionales para poder llegar a nuestros mercados de destino en Asia, porque la ruta que teníamos originalmente ya fue, eh, digamos, eliminada por, por, por el momento, por lo menos por parte de las navieras. Cuando nosotros ahora estamos necesitando por lo menos un 25% más de espacio en las navieras, eh, lo que nos preocupa es que las navieras nos den el mensaje contrario y nos digan les vamos a reducir un 25% adicional y eso sería catastrófico en yeah. este momento para el empleo y para la producción de exportación que tiene el país. Y también leía que eh, se genera un cuello de botella en los puertos, porque evidentemente se requiere de personal para trabajar, desembarcar, en fin, todos estos elementos, y más bien por el tema de la eh, bioseguridad, capaz ha disminuido el número de personas, o eso se está normalizando. ¿Cómo ve Con esto concluimos. Oh, sí, por supuesto, Andrés, el, el problema de esto es que en general en los puertos a nivel internacional se genera una demora justamente porque hemos tenido eh, estas tripulaciones que como se han ido contagiando se tienen que encuarentenar. Es decir, el buque no logra descargar la carga y, y, y, y al mismo tiempo no logra tomar la carga de salida y eso hace que tengamos unas largas filas en los puertos internacionales y con esas filas en los puertos internacionales, todos los que estamos esperando por nueva carga para llegar a un cumplimiento oportuno, eh, digamos, tenemos una dilación en esa planificación. Pero el problema real de eso es que si no logramos cumplir, Andrés, nuestros contratos a nivel internacional, la, el contraincentivo contra que le estamos dando a nuestros compradores es que ellos migren hacia un proveedor que sea más seguro, porque probablemente está más cerca, pero que sabe que le va a cumplir, aunque no tenga el mismo nivel de calidad, pero sabe que le va a cumplir a tiempo su pedido. Si es que empezamos a dar a notar que el Ecuador no está en capacidad de llegar a tiempo con el cumplimiento de contratos, entonces vamos a empezar a enfrentar estos problemas de que nos van a desviar el comercio y luego recuperar un cliente, Andrés. Ganarlo nos ha tomado 10 años, pero perderlo es cuestión de una llamada de 5 minutos y cambiar y pedir a Colombia, Perú, Chile, Costa Rica que eh, se pueda aprovisionar un producto similar, aunque definitivamente lejano en términos de calidad, pero similar en, en términos del fin que cumple. Ese es el, el reto al que nos enfrentamos. Un reto que habrá que enfrentarlo y como siempre, o como hemos mencionado, con mucha resiliencia, buscando alternativas, tratando de eh, salir adelante porque no queda alternativa para atrás ni... Ni para considerarlo, ¿no? Economista, muchas gracias. Ha sido Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de FedEx, por a esta hora en la mañana con nosotros. Que tenga un buen día, economista.